Eh, somos un proyecto de cohousing o de convivienda, por una parte, pero también somos una ecoaldea, que son dos conceptos que se complementan. Ramuca es un colectivo que cuando eh, se decreta el confinamiento eh, nos reunimos unas cuantas de personas. Imaginamos cómo eh, construir una red para las necesidades que pudieran surgir. Entre Patios es una cooperativa de vivienda radicada en Madrid. Uno de los elementos centrales de todo el proyecto y desde luego el central probablemente a nivel económico es que nuestra casa nos muestre. Nuestra casa es de la cooperativa. Lo que tenemos es un derecho de uso sobre la casa y esto tiene implicaciones fuertes. Y quieren decir que nunca vamos a poder vender la casa, que nunca vamos a poder especular con ella. Uno de nuestros retos era, eh, pues, eh, hacer frente juntas a, a, a esa mm, situación absolutamente nueva y, y muy, que daba muchísimo miedo. Fue muy sorprendente cómo se arrimaron muchas personas, ¿no? Ahí se creó como un, como, venga, vamos, vamos a salvarnos todas y todos porque la cosa está que arde, ¿no? La mayor amenaza que podemos tener en este ámbito del colapso sería como colapsar con los paradigmas actuales. ¿no? Una de las primeras cosas que le surgía a alguien en una conversación era tendremos que defendernos. ¿no? O sea, como si empieza a haber escasez, automáticamente tiene que haber competición hasta el extremo. ¿no? Y creo que es parte de patrones culturales que todavía tenemos muy integrados. Esto no es cuestión de dices, bueno, me junto y la cosa sale y surge, no los procesos grupales no surgen de la nada, no son espontáneos, sino que hay que trabajarlos.